Un supuesto delincuente muerto y otro herido fue resultado de un pleito que se originó entre invasores de terrenos en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís Elian Muñoz Tavares, alias Miguelón, falleció en horas de la noche mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul a causa de herida por arma de fuego. Mientras que el también alegado delincuente Ismael López, alias Baby, de 18 años, resultó herido de bala en el brazo derecho, quien posteriormente se escapó del Hospital Público. Yo mismo no le puedo decir. ¿Qué le pido a las autoridades? Putes. Y los mandadores. Yo mismo no me doy cuenta Eso cuántos entonces en Vidal Valle ¿Qué hora a para lo que ¿no? Yo creo yo que fue como a la urna Pero ustedes van a entrevistar y hallarla Por nosotros que saben ¿Ustedes sí? Eh? su noticiero regional Robinson Polanco